el Yo quiero mi dinero, yo no iba a ir a Alaska a joderme a Alaska allí para regalarte los chavos más nada. Ah, que yo hice, también importa eso, que para lo tuyo y dámelo, me a ya yo fui al tribunal, no te puedo decir lo que me dio el tribunal, día siguiente no te puedo decir lo que el tribunal me dijo. Que tú misma te cheques, que no tienes, que que reclamar nada, mira, mira, mira, mira. Que chiquita va a firmar, tu voy a No, para que a lo cambiara, no para que se quede ahora. Así pues. Ah, que te voy a firmar, yo a firmar, te voy a cambiar. Por la confianza, sabes que tienes confianza ti. Yo quiero, mi niño, te voy hasta el lunes, más tardar. Si no me llevas el lunes, más te estás listo por ti. Oye, si decimos. No es que un lo tuyo y dame lo mío.